420 estudio, 20 estudio, 20 estudio Z, Z, hey, hey, check. Check, check, check, check. check, Los pibes giran buena ropa por la zona, campera Polo Ralph en la que visto ahora, llegó mi hora. Voy a romperla toda, si no la rompo yo, seguro lo hace un broda Es difícil caminar, y más con adicciones Todos te critican o intercambian posiciones Una visión de vos, es lo que te imponen Sin conocer tu pasado ni tus ambiciones Viviendo sin un sope, estoy llegando a tope Si vos ya la pasaste, no das que a mí me toque Son puntos de vista, no cambies mi enfoque Llegar a fin de mes, y en la mesa dar el golpe De cara dura... Arrancamos para la acción Dos décadas vividas y sin ninguna detención Este es mi tercer acto, se te cerró el telón Te hice sentir zarpado sin que sea mi intención Caminando suave, con la ley. Verano en cuero, en invierno North Face. Sigo en el mambo hasta conseguir el lace. Corranse del medio, este es mi boot space. Caminando suave con la Lemon Haze. Verano en cuero, en invierno North Face. Sigo en el mambo hasta conseguir el lace. Corranse del medio, este es mi boot space. ¿Qué onda, amigo? Sí, sí, estoy yendo para el estudio. Ahora el tema. Así que nada, vemos que sale y te lo paso. que estés prendida, a veces yo me apago, si no estás conmigo, me pierdo y divago, casi por explotar, ya no sé qué hago, esta es la última gota que rebalso el lago, al pasar el tiempo, mejor el nivel, todavía quedan muchos miedos por vencer, estoy con los míos, lo que me hace bien. Si te lo digo porque la vivo a flor de piel. Si escupo crema, mejor que sea pura. Quedarme callado si digo basura. Con la misma llave, distinta cerradura. Viajando al espacio como en chatura. Todos me conocen, no soy problemático. No miento y me reinvento. Soy como de plástico. Lo que yo te cuento no es algo drástico. Al fin de lo teórico lo pasa más práctico. Caminando suave con la Lemon Haze